Justo después de conectarnos a la plataforma ATAS, se abre la ventana principal. En esta ventana podemos encontrar todas las herramientas disponibles de la plataforma o, por ejemplo, abrir un nuevo gráfico. Al clicar el botón Chart, se abre la ventana con instrumentos favoritos. Por defecto son seis. Y es Dow Jones, Nasdaq, Eurodollar, Crudo CL y Mercado de Oro. Para poder acceder a otros instrumentos disponibles de la plataforma, clicamos All Instruments. Aquí podemos encontrar lista de todos los futuros de la bolsa CME y también visualizar gráficos de acciones americanas del mercados Nasdaq Inicia. Si queremos añadir algún, algún instrumento nuevo, a la lista favorita es nada más seleccionarlo y clicar el botón Add to Favorites. Acabamos de añadir Australian Dollar, por ejemplo. Si entramos otra vez, veremos que Australian Dollar aparece ahora en la lista de favoritos. Vamos a abrir, por ejemplo, gráfico de Mini-S&P 500. Clicamos 12 veces por encima. Y se abre el gráfico nuevo. Podemos maximizar la ventana. Así es como viene el gráfico configurado por defecto. Con el fondo blanco. Se parece bastante a Ninja Trader. A mí personalmente me gusta más tener la plataforma en color negro. Si clicamos con el botón derecho en cualquier área de gráfico y entramos en el menú que se llama Templates, podemos elegir Black Template. Clicamos Load y confirmamos el cambio. Hay otros más. Por ejemplo, Imbalance. También es un template bastante popular. Este menú tiene tres pestañas, Visual Settings, Cluster Settings y Trading Settings. En la primera pestaña, Visual Settings, podemos cambiar ajustes de todos los colores de la plantilla elegida. Por ejemplo, quitar línea vertical del inicio de nueva sección. A mí estas líneas Verticales me molestan mucho. Lo que hago yo es, en New Session Line Color, elijo el color transparente. Las líneas ahora desaparecerán. Ya está. Si quiero cambiar el color de velas, también puedo hacerlo. Si a alguien no le gustan los colores tradicionales, la opción Draw Candle Border yo siempre lo tengo quitado. Tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, pero eso ya a cada gusto. Otra opción importante: Auto Transform Candle to Clusters. ¿Qué hace esta opción? Si tenemos el gráfico de velas abierto y cogemos el eje horizontal, empezando a acercar el gráfico, y llegará un momento cuando velas transformarán a clusters de volumen. Es un ajuste muy cómodo si queremos utilizar al mismo tiempo Análisis de velas, del gráfico de velas de toda la vida. Confirmando la entrada con order flow. Otra pregunta bastante frecuente que me hacen es cómo quitar esta, este histograma que aparece en el, graf en el lado izquierdo. Muy sencillo. Clicamos el icono H Volume y le damos a Height. Pero antes de quitarlo, me gustaría explicar qué representa este Instagram. Básicamente, se trata de perfil de volumen. Del periodo que nos interesa ver. Por defecto, viene configurado como periodo de este mes. Mes actual. Pero si queremos, podemos cambiar esta configuración. Visualizar perfil de volumen de, del, del día anterior, por ejemplo, clicando en Last Day, se cambia el periodo. Si queremos visualizar el POC, el volumen máximo, donde se han ejecutado la mayor cantidad de transacciones, en este caso del día anterior, elegimos la opción Show POC, Show Point of Control. Aparece línea de POC. Si queremos extender líneas POC, bajeval, entrando en Visual Settings, en Ajustes de Instagrams, simplemente clicamos Extend POC para hacer esta línea más continua y Extend Valor. Ya está. Niveles vienen configurados. Ahora quitamos el histograma. Muy bien. Al entrar en el modo de Order Flow, al borde izquierdo del gráfico aparece un menú que representa diferentes opciones de visualizar flujo de órdenes. En volumen podemos visualizar, por ejemplo, volumen graduado, que es la suma de transacciones cruzadas por bit y por ASK. Podemos visualizar cantidades de negociaciones ejecutadas por cada clúster de volumen, tiempo, diferencia entre BID y e ASK. Y hay varias opciones de visualizar este tipo de gráfico. Imbalance, por ejemplo. Y, de y Delta, diferencia entre Bit y Ask. Delta por cada cluster de volumen. O Delta profile. Si queremos volver al modo de analizar el gráfico de velas, cogemos el eje horizontal y alejamos el gráfico, ya está, a veces, si abrimos Order Flow, las casillas aparecen demasiado grandes, encogidas, es tan solo coger eje vertical y ajustar hasta el tamaño necesario. Gráfico de Order Flow está configurado. Si queremos personalizarlo, entramos en Visual Settings y vamos a la pestaña número 2 que se llama Cluster Settings. Aquí es donde podemos cambiar todos los ajustes del gráfico Order Flow. Maximum Volume Selection es un ajuste importante. Marca del clúster de volumen máximo de cada vela. Bueno, pues si queremos hacerlo más grande, más ancho, esa casilla. Si queremos calcular volumen o bit ask, algo en particular. O simplemente queremos cambiar el color de selección y hacerlo azul, por ejemplo. Bueno, es una mala idea, pero se puede hacer. Yo creo que nada más. Bueno, a cambiar la anchura de Marker. Aquí. Pero yo tengo este parámetro por defecto. Me parece que es. Es bastante cómodo tenerlo así. La última pestaña que nos queda es Trading Settings. Un ajuste importante. Es One Click Mode. Para no ir confirmando cada orden que ponemos en el, utilizando Orden Flow, yo siempre tengo esta, eh, esta opción seleccionada. Si queremos que operaciones realizadas aparezcan en el gráfico, deberíamos tener también Trades Visibility Visible y el color de marcas, tal y como hace Ninja Trade. Yo, yo lo tengo en, en, en amarillo. Si ahora realizamos una operación aparecerá un triángulo marcando hacia arriba o hacia abajo para diferenciar entradas en compras y en ventas. Si quitamos esta opción y hacemos hidden, entonces al realizar Cualquier, cualquier operación, no nos, plataforma no nos va a marcar puntos de entrada y salida. Para cambiar time frame del gráfico, es tan solo clicamos en el periodo, period, hay unos periodos predeterminados. Si queremos... Si queremos configurar un periodo personalizado como por ejemplo gráfico de dos minutos o de tres minutos, también lo podemos hacer. Elegimos tipo minutos y value custom. Y es tan solo poner los minutos que queremos. Bueno, gráfico de order flow de dos minutos. Le damos a apply. Y la plataforma nos visualiza el gráfico de 2 minutos. Dos minutos chart. Si queremos cargar más datos históricos, por defecto, plataforma Atas, nos da 14 días de, de, de datos de, de historia. Cambiamos de instulo días, días de descargar días. Tantos días de, de, de, de, de historia. Y le damos a Apply. A ver... Va a tardar un poquito, pero sí que ahora tenemos más datos históricos. Podemos elegir diferente tipo de gráfico. No solo minutos, sino también incluso segundos y poner un gráfico de... 54 segundos, si lo queremos hacer, de ticks, de volumen, delta, diferentes tipos de gráficos de rangos, reversal, order flow, o or cumulative trace. Líneas de tendencia, líneas horizontales, diferentes objetos como triángulos, rectángulos, etc., ellipse, se encuentran en lápiz. Este menú es bastante intuitivo. Fibonacci Retracements, etc. Para colocar una línea horizontal, que la elegimos en el menú correspondiente y la ponemos. Clicamos una vez por encima de ella para activarla y al clicar la segunda vez con el botón derecho, se nos abren ajustes de esta línea. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es cambiar la anchura. Hacerla más gorda. Luego, cambiar el color. Si queremos tener el color diferente. Para soportes y resistencias. Poner esta línea por detrás del chat. Para que no moleste. Utilizar alertas. Clicamos Use Alert. Por defecto, el filtro viene configurado de tal forma que cuando el precio esté a 3 ticks de la línea puesta, suena la alarma. Si queremos poner más ticks de distancia, podemos ajustarlo aquí. Cualquier texto que queremos poner se pone en el campo Text. Texto. Atas dispone de varios indicadores incorporados dentro de la plataforma. Los podemos encontrar clicando el botón derecho, perdón, en cualquier área de gráfico entrando al menú indicators. El botón, el indicador aplicado que allá aparece en el gráfico, se llama Depth of Market. Es este histograma que estamos viendo en el borde derecho del gráfico. Para quitar cualquier indicador, clicamos dos, dos veces por encima. Desaparece. Para añadir cualquier indicador de la lista de indicadores predeterminados, también hace falta clicar dos veces. Acabamos de aplicar el indicador de volumen. Si queremos hacerlo más grande, más pequeño. Si queremos eliminarlo, clicamos el cruce. Uno de los indicadores más interesantes de la plataforma, en mi modesta opinión, es el indicador Big Trades. Este indicador visualiza entrada de órdenes grandes en el gráfico de velas o de order flow. Al aplicarlo hay que esperar un ratito porque este indicador debe procesar bastantes datos históricos para poder enseñarnos dicha información. Obviamente hay que ajustarlo, hay que personalizar filtros para cada mercado. Si quitamos Auto Filter y ponemos 3.000 contratos para 1.500 está bien aplicamos, vamos a intentar aplicarlo otra vez. Acaban de aparecer marcas rojas y verdes que nos están indicando entrada de una gran cantidad de contratos por bit o por ask. Otro indicador muy bueno se llama Order Flow. Este indicador grafica a tiempo real las órdenes que se ejecutan al mercado y representa cantidades de cada orden en circuito de color verde si la negociación fue cruzada por ASK o rojo si fue por BID. El indicador también tiene varios ajustes para ponerlo a cada gusto. Podemos utilizar alertas cuando se ejecuta una orden de, de, con volumen establecido. Podemos activar la opción de graficar todas las transacciones que se realizan. Aplicando el filtro. Enseñar operaciones que tienen por lo menos 10 contratos o 0 contratos. Esto sería una locura. O cambiar por ejemplo y poner un, un, un filtro más restrictivo. Enseñar solo transacciones que se ejecutan. Que tienen más de 99 contratos. Como un circuito. Y las demás solamente como unos circuitos muy pequeños sin nombrar el volumen ejecutado. Al aplicar el indicador que se llama Depth of Market podemos visualizar órdenes pendientes de venta y de compra por cada nivel de precio. Otro indicador muy solicitado se llama Bar Timer, que enseña cuánto tiempo falta para, que, para el cierre de la última vela. Otro indicador que yo personalmente utilizo bastante es el Market Profiles. Este indicador hace posible visualizar perfil de volumen por cualquier periodo predeterminado. De momento, en el gráfico de 10 minutos, estamos viendo perfiles de volúmenes de una hora. Queremos visualizar... Por ejemplo, el perfil de volumen semanal, ponemos 10.080 minutos. Es la cantidad de minutos que tiene una semana. Volvemos a la ventana principal. Ya hemos dado todas las configuraciones de gráfico de velas y el order flow. Hemos visto un par de indicadores. Ahora me gustaría explicar dos herramientas más que yo utilizo en mi operativa a diario. Una de ellas es Smart DOM, el libro de órdenes, que se encuentra fácilmente en la ventana principal, clicando el botón Smart DOM. Elegimos el instrumento. Mi Yo lo tengo. En el color negro. Pero hay diferentes. Plantillas. Hay diferentes opciones. Por si queréis. Tener. El don Más parecido a lo, Al que tiene Ninja Trader. Entrando en la en los ajustes, clicando en cualquier área con el botón derecho la ventana de Smart Dome. la tercera pestaña podemos encontrar diferentes templates que nos cambiarían el aspecto visual de esta ventana. Vienen unos, unas columnas predeterminadas. Podemos añadir o quitar columnas para visualizar la información que nos interese aparte podemos cambiar la orden de las columnas, por ejemplo escogiendo la columna my orders que aparece de momento aquí yo puedo moverla, clicando el botón move down puedo escoger cualquier columna y cambiar la orden hay más columnas, podemos visualizar Profile, Volume Profile también y una vez la aplicamos la columna aparece aquí en, el, en esta ventanita de abajo. Una vez tenemos las columnas por orden y todas las que queremos analizar, podemos luego personalizar cada columna por separado, cambiar colores, por ejemplo, si no me gusta el color de histograma azul, claro, yo puedo elegir cualquier otro, más, más oscuro a lo mejor, ¿no? Puedo cambiar también dirección de histograma. Puedo tener o esconder dirección de perfil de volumen. Puedo visualizar perfil de volumen del día actual del día anterior o del periodo que viene aquí en el menú desplegable. Si quiero cambiar algún color de otra, de cualquier otra columna, lo puedo hacer también perfectamente en ajustes de ella. Y la última herramienta, la cinta, Smart Tape. Elegimos el instrumento, minisp 500 para visualizar la cinta. Clicando el botón derecho, podemos entrar en menú que se llama Columnas, es un desplegable, para poder configurar quitar o añadir columnas que nos hace falta. Si queremos entrar y cambiar algún ajuste, algún color, podemos hacerlo en el menú que acaba de aparecer. Visual settings para cambiar colores, poner diferentes filtros que queremos aplicar, alertas o templates.